Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Y antes de que salga Volbutamon quiero hacer este video Porque se han actualizado un poco los asistentes Así que voy a hacer un, un pequeño ranking de top 5 para potencia 16 y 17 Obviamente tener 3 17 sería mejor que eh, 16 Pero eh, se pueden ir acomodando de las mejores maneras Comencemos En quinto lugar Quizás para potencia 16 ella no cumple este requisito, pero es uno de los mejores Digimons que he visto. Es Witchmon, funciona mejor en Digimon que tienen velocidades altas. Sus ventajas son que son es barata, incrementa la recuperación de furia y la furia. Desventajas, eh, no ha sido colocada en la tienda, así que no sé cuándo tarde. Y, son, y no sirve para nada cuando entra a batalla, la verdad no tiene un efecto de sobrevivir o algo que ayude al equipo. En cuarto lugar está Duffmon, eh, funciona muy bien para los caballeros reales y también es un Digimon muy versátil. Funcionaría muy bien con el nuevo submetacore Core eh, Caballeros Reales, que ha regresado gracias a x y es eh, gratis de farmear. Mientras que sus desventajas, bueno, OMM y Alphamon son mejores asistentes para los caballeros reales. En tercer lugar está Darkmon. Funciona para los, los equipos con alta velocidad y el equipo ángel. Su ventaja es que va a incrementar el daño el crítico y la recuperación de furia, además de limpieza, al Digimon más fuerte de nuestro equipo. También incrementará la velocidad de recuperación de furia de todo nuestro equipo. La desventaja es que solamente hace el efecto a un Digimon, no a varios. Y necesitaría estar la sexta puerta para tener una un buen eh, efecto al momento de entrar a la batalla. En segundo lugar está Shiny G Shiny Greymon Burst Mod. Eh, funciona muy bien con Force Dramon. principalmente con él. Eh, también funcionaría con un Digimon de tipo Fuego o un Dramon. Ventajas: Incrementa el daño, la recuperación de furia, además que puede evitar la muerte al Digimon de tipo Fuego, Dramon o combinados. Es el counter perfecto de Venusmon y tiene un daño por marca, desventajas, no es muy útil cuando entra a batalla y necesitaríamos a Mirage Gaugamon Burstmon. En primer lugar sigue estando nuestra diosa Venusmon que puede ir en cualquier equipo, ayuda a evitar la muerte en turno aunque morimos después, se puede conseguir gratis, su efecto sigue paralizando la furia que funciona muy bien aún con el nuevo meta y funciona correctamente cuando entra en batalla. Desventajas, no combina con Omegamon Merciful Mod y Shiny Greymon Bulls Mod remueve su efecto. Ahora pasaremos a los Digimons Potencias 17. En quinto lugar está Plutamon. Funciona muy bien para eh, equipos con baja velocidad y que tengan una gran cantidad de Digimons que eviten la muerte. Ventajas, eh, funciona muy bien en aquellos Digimon que tienen evitar la muerte, como Plutomon, Shoutmon, Ragnaldormon, que no reviven principalmente, tiene muy buena reflexión del daño y una excelente front lane al momento de entrar en la batalla. Desventajas: es débil y su daño no es ignorable, y además debe estar en un nivel muy alto para poder este, funcionar. En cuarto lugar, voy a poner a Alphamon. Entre Alfamón y Plutomon estaríamos más o menos un empate. Alfamón está para los Caballeros Reales, es un Digimon también muy versátil. Excelente para revivir, porque cuenta con dos. Eh, funciona para los Caballeros Reales, que es ahorita un nuevo meta. Y es fácil de conseguir en la tienda, es gratis. Por esa razón estaría sobre Plutomon. ¿Desventajas? Bueno, necesita realizar habilidad definitiva para poder revivir. Y a veces eso en el primer turno puede ser un problema. Y su defensa es ignorable. En tercer lugar está Luzmon. Luzmon funciona perfecto con Luzmon X y en el equipo Ángel. Eh, Ventajas. Excelente Digimon de control, de los mejores. Incrementa el efecto de Luzmon X. Se puede convertir a un aliado en cualquier Digimon enemigo. Y es muy fácil de conseguir en el futuro, va a ser farmeable. Desventajas. Eh, no tiene resistencia cuando entra a batalla, es muy eliminable. En segundo lugar está Volbutamon, es súper versátil, poder en cualquier equipo, se recomienda a aquellos que tienen dos Digimon de tipo skill o que tienen dos con completa furia, pero poder en cualquier equipo. Eh, es un Digimon excelente, con un daño excelente, protección, recuperación de furia y, y vida, además de que puede compartir el daño a muchos objetivos, hasta 4. y reduce las resistencias y el bloqueo. Desventajas, necesitaría un nivel muy alto para funcionar y debería estar a sexta puerta para entrar al campo de batalla. Finalmente en primer lugar está Omega Monner Funciona en cualquier equipo, una de las mejores ventajas que tienes es que puede reactivar el core de 10GX, ayuda a los, al subcore caballeros reales y ayuda a evitar la muerte hasta 3 veces, es un excelente debuffer también. Desventajas. Bueno, tendríamos que tener las 4 almas o al menos 2 almas vacías en nuestro equipo, que eso no es tan difícil, para poder aplicar la mayoría de sus efectos. Y en batalla, pues no es muy útil, la verdad, no tiene muchos efectos que otorgue.